Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perezas canarios Irema Curto kennels Tenerife, España. Eh, primero, una corrección. En el vídeo en el cual eh, yo hablo eh, de la capa negra en el pereza canario, en el vídeo 5, perdón, eh, Digo que la conquista de Canarias termina, os finaliza, en el 1447. Eso fue un lapsus. Eh, no sigo un guión y a veces pues va todo, todo eh, un poco en el aire, guiándome simplemente por los datos que recuerdo y tal. Y viendo el vídeo, eh, ayer o antes de ayer, caí en la cuenta. No, la conquista de Canarias termina en Tenerife, en el 1400, oficialmente se considera que termina en 1496, pero en realidad terminó en el 1495, que es cuando se empieza a construir la ciudad de La Laguna, norte de Tenerife, muy cerquita de donde nosotros vivimos. Esta aclaración es porque si hay personas, primero, que la precisión es importante, y segundo, pues que yo me quedo pensando eh, si, si ve mi vídeo cualquier canario o no canario que sepa algo de historia y dirá bueno este señor anda perdido, bueno pues no, no anda perdido no. Eh, luego otra otra corrección, en uno, de los, en uno de los, no sé si hemos hecho tres o cuatro podcasts, eh, digo cuando hablo de los enterramientos de los aborígenes en las islas, hablo de de dólmenes, o otro lapsus, por la mañana había estado yo viendo un, un reportaje, un vídeo muy interesante eh, yo soy muy aficionado a estos temas, entonces estuve viendo eh, sobre los dólmenes en Europa y en España concretamente, en la península ibérica y claro, cuando yo hablo de los enterramientos de los aborígenes canarios cuáles eran su forma de enterramiento pues túmulos en cuevas y yo me imagino, es una deducción muy particular, que según el nivel social, pues probablemente, pues no serían casi que ni túmulos, sino en tierra, bueno, pues allí los enterarían en algún punto que ellos consideraban, pues, sagrado desde su punto de vista, eh, su concepto de, de las creencias, o sea, de lo, con respecto a las creencias de ellos, ¿no? O sea que queden estas dos correcciones. Habría que hacer más. Pero bueno, a veces me equivoco. Hoy, por ejemplo, viendo el vídeo eh, que mi hijo me dijo, Manuel me dijo, mira, ya está este. Bueno, pues me he dado cuenta que en un momento determinado, digo, hablando de los jueces y de los criadores, pues hablo de Miguel Ángel Pichón, que es Miguel Ángel González, y otro lapsus, dije eh, Miguel Ángel eh, Morales Bello, o Miguel Ángel ese es un señor que es veterinario, es mi veterinario, o sea, de perros. Eh, bueno, ya él no ejerce en la clínica, ahora es la hija, que también es veterinario, pero en fin, no es Miguel Ángel Morales Bello, que no tiene nada que ver, sino Miguel Ángel el Pichón eh, González. Otra cuestión. He visto que en uno de los comentarios, en alguno de los vídeos, que no suelo mirarlos, pero miré en uno de ellos, no recuerdo cuál, y, dice, y se hace referencia como algo cierto, como algo incuestionable, de que en el perro de presa cráneo moderno, ha intervenido de forma importante el boer Boel. La primera noticia que tengo. Y me parece a mí que sí sé por dónde... o sea, cómo se ha ido desarrollando, con qué raza se ha cruzado el perro de presa, para sacar perro de presa canario, no cruzado el perro de presa canario, que sobre eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver, la única noticia que yo tengo no digo que sea la, lo único que haya ocurrido con Boerboel. Me enteré, pasado el tiempo, que no sé cómo fue a parar a manos de mi amigo Clemente Reyes Santana de Galdar, Gran Canaria, norte de Gran Canaria. Fue a parar un Boerboel. No sé quién se lo dio, no le he preguntado nunca, tampoco me interesa. Es un tema que no... Es como si a mí, a, a Clemente R. Santana, pues le regalan cualquier otro perro de tipo molosoide o no molosoide. Eh, por ejemplo, una vez en, en, en, la, en la azotea de una, de una casa de allí de Galdar, no sé si era el novio de la hija o algo por ahí, tenían un caucasiano impresionante. Es el único caucasiano, o sea, el primer caucasiano que yo vi en aquellos años. Hacía de eso, pues como 20 o 20 y pico de años, si no recuerdo mal. Y era un perro extraordinario, un aspecto imponente. Un mastín, un perro lobero, pero de allá, del Cáucaso. Y el perro estaba como... Muerto de nervios. Ese no era su ambiente. No sé los días que estaría, llevaría allí en aquella azotea, ¿no? Pero el pobre animalito lo veía yo como, como un león o un eso encerrado y estaba que no sabía por dónde salir cuando nosotros llegamos allí, que Clemente Reyes fue a enseñármelo. Y la verdad es que el pobre animalito no estaba en su ambiente. No son perros para ciudades, para apartamentos, para perreras. Esos perros son perros loberos y su medio, su medio ambiente es allá, en los campos abiertos. Ya lo dije en alguna ocasión y sigo con la misma idea. Hay razas de perros que no eh, en su genética ha ido desarrollándose, ¿no? esa, esa mente se ha ido desarrollando con generaciones y generaciones en esos campos abiertos con las ovejas y ellos tienen un instinto de lobo extraordinario eh, el mastín español es del mismo tronco, sostengo yo. Eh, la, la diversidad de mastines españoles, porque no, no es cuestión de decir un mastín español. Se reconoció en su momento solamente un mastín español. Pero hay muchos tipos de mastines, todos tienen un denominador común, pero hay diferencias de tamaño, de expresión, lo que es, en fin, son distintos, son distintos. Eh, aunque se han ido cruzando del norte al sur, del este al oeste de la península ibérica, no de la península ibérica, de España, porque los mastines son españoles, eh, no tienen nada que ver con Portugal, lo cual no quiere decir que en Portugal no haya porque han ido de España. Eh, entonces, el, ese perro se lo regalaron a Clemente, no, al amigo cuñado de Clemente, no sé, era familiar o algo de eso. Eh, bueno, es como si a mí ahora mismo me regalan un perro de la raza que sea, y luego dicen que es que yo he cruzado con ese perro, pues no, no, no, nada que ver. Entonces el Boerboel, a Clemente Reyes, y espero que no se ofendan lo que voy a decir, porque eso es de dominio público, sobre todo en Gran Canaria, en el mundillo del presa, a Clemente Reyes le regalaron, ya digo, un Boerboel, yo nunca llegué a verlo, Luego este perro se lo pasó, me parece, a Pedro Sarmiento. O teniéndolo Pedro Sarmiento, cruzaron una perra de, perros, de Pedro Sarmiento. Pero Pedro Sarmiento lo pueden conseguir en, en internet, es, es del club de Gran Canaria. Entonces este señor sí que sacó cría con ese Boer Boel, una camada al menos. ¿Cuál fue el destino de esos perros? No lo sé. Solamente sé porque un amigo común me comentó hace años de que una perra tipo presa de Pedro Sarmiento era hija de ese Boerboel con perra de presa. Eso es lo que yo sé. Y luego ese Boerboel fue a parar a manos de, de Pedro. Eh, de Pedro de Fuerteventura, eh, ya me acordaré del nombre, y luego eh, ese perro eh, mordió el brazo eh, a la señora que vivía con Pedro Navarro, Pedro Navarro, y yo traté bastante con Pedro Navarro en Fuerteventura cuando íbamos Clemente Reyes y yo allí, a ver, cuando yo iba solo no recurría a Pedro Navarro, pero como Pedro Navarro era muy amigo de Clemente Reyes, muy amigo, eran muy amigos, se apreciaban mucho. Eh, pues cuando yo iba solo a Fuerteventura por cuestión de perros de ganado mejoreros, pues iba solo, no, no, no daba con, con Pedro Navarro. Cuando íbamos Clemente Reyes y yo sí, lo primero que hacía Clemente era pues ponerse en comunicación con Pedro Navarro y nos acompañó en más de una ocasión a ver perros de ganado a de lo que él conocía. Y nos llevaba pues, por ahí con toda su buena voluntad, y la verdad es que nos a mí al menos me hizo un buen servicio. ¿no? Bien, pues entonces ese perro fue a parar a manos de, de Antonio, perdón, no Pedro, Antonio Navarro, eh, y le mordió el brazo a la esposa y por lo visto la cosa fue grave entonces lo, lo durmieron Antonio Navarro lo durmió eh, me consta que ese perro, aparte que no tenía no estaba muy bien amueblado de cabeza eh, tenía displasia de cadera con eso ya lo he dicho todo si sí tengo noticias de que Pedro Sarmiento, esa perra cruzada de Boerboel, la cubrió con un hijo de caso de Irema Curto, negro, eh, porque eh, Sergio, Sergio veterinario, eh, le, le pasó o le vendió, me imagino, un un cachorro, y ese cachorro cubrió a la hija del Boerboel, y eso estará por ahí, estará por ahí. Entonces, mmm, yo pienso que no. El Boerboel no ha tenido nada que ver con el perro de presa canario, si no, yo me hubiese enterado, como me enteré de este caso. Fíjense que sé que lo tenía Clemente, que se cubrió una perra de, de Pedro... Sarmiento, que esa perra de Pedro Sarmiento luego se cubrió con un hijo de caso eh, y eh, este de, de Sergio Coello Ojeda, que es el, el que tenía el oso de Iremacurtó, un gran perro, a de cadera y limpio de codos, murió con diez, casi 11 años. Y de ese perro de oso de Iremacurtó pues hay bastante descendencia en Gran Canaria. Oso, Direma, Curto, lo pueden ver en Internet. Entonces, <coughs> yo pienso que el Boerboel, aquí en Tenerife, que yo sepa nada, pero eso no significa que no haya habido algo más, pero no me ha llegado, o sea que sí, poca influencia. Eso de que dice un señor en un comentario en uno de mis vídeos que lo da por hecho desde hace tiempo, de sus principios, no, no, no, nada para nada. Los cruces que se han hecho, que se hicieron en su momento, que sobre este tema quiero también eh, quiero desarrollarlo un poquito. Eh, en, a partir de los 70, de la década de los 70, 76, 77, pues es cuando, como no había presas, pues empezamos a, a, a cruzar. Yo fui pionero en realidad, Juan Quevedo Martinón y otros. Luego ya la cosa se fue desarrollando, y cada vez más, cada vez más, y se hicieron varios experimentos. Esto era un laboratorio en realidad, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Unos con unas ideas y otros con otras. Los de Gran Canaria, lo he dicho ya muchas veces, pensando las pechadas. Y los de Tenerife pues era otra filosofía, otra historia, eh, pensando en el perro de presa canario pero partiendo de cero. Por eso se hecho tanta mano, se echó mano con mucha frecuencia de los perros que habían salido de mi criadero, tanto de Bobby de Piba como de, de Mahan, perdón de Mahan, de Felo y Tamay de Iremacurtó y luego de ahí vino el Mahan, y Mahan pues ya generó con, con la, la perra que yo le regalé a Manuel Martín betencourt la Teguise, cruce de bulldog inglés con, de la época del Gruñón, con Guama, Guama hermana de Mahan y de Benearo. Que yo sepa, Benearo solamente tuvo una camada con la madre, que ese cruce lo hice yo, pondremos alguna fotografía, seguramente que para este vídeo, para este vídeo pondré esas fotografías se lo voy a decir a Manuel eh, mi hijo. Entonces, mmm, olvídense del Boerboel. Eso me parece que poca influencia ha tenido ni va a tener. Eh. Lo mismo que cuando se ha cruzado a veces algunas personas, sé por ejemplo que se metió el Alabáis, ese cruzado de Alabáis que yo dije, de Alabáis con Presa Canario, un cruce hecho en, en Madrid, que los trajo Chago, el de Vandog. Bueno, pues yo tengo un amigo, que no voy a decir quién es, pero si él ve este vídeo, que lo va a ver seguro, pues, eh, pero no lo quiero desvelar. Tenía una hija, una cachorra de aquellas. Y esa cachorra, pues, me imagino que han sacado cría con ella. Ahora, ¿en qué medida o qué influencia podrá tener en el grueso del perro de Presa Canario, en, este, en esta gama de ejemplares, de líneas, pues yo pienso que prácticamente nada. Prácticamente nada. De todas maneras, no puedo afirmarlo, pero me parece que muy poco. Lo que, lo que ocurre es que a veces eh, estos cruces luego salen al exterior y en el exterior ya se empiezan a extender. Pero influencia, yo pienso que son absorbidos, son absorbidos por ese numerosísimo, eh, ese, que ya se puede hablar de líneas distintas, ¿no? ese, ese numeroso, o sea, ese, es, diríamos que son tantos los ejemplares ya que hay en, en Europa, en América, ¿qué influencia puede tener un ejemplar de estos que pueda salir? Pues yo pienso que nada. Por ejemplo, en mis perros, nada nada Y como los perros de otras personas, pues no. Yo que estoy siempre muy pendiente de lo que voy a utilizar, muchas veces yo me he callado eh, los, los perros que he utilizado, eh, porque hay que ser prudente. ¿eh? Una vez me preguntó, me parece que ya lo relaté en una ocasión, en un vídeo, un señor de Colombia que me compró una hembrita muy bonita y un perro, hijo de Farouk desde mi punto de vista extraordinario luego resulta que según él pues era un problema porque eh, tenía mucha carencia por la pelea ¿no? en cambio él tenía hijo, una, un hijo bardino de Perú de, de, de mis perros de presa con un do canario y ese era más amoroso, no, no era tan pendenciero ni muchísimo menos hombre, hay personas a las que le va mejor un perro de esos que no un perro de los que yo a veces... porque yo suelo criar Perros, ahora mismo la camada que yo hacía referencia hace poco, de los cinco que tengo ahí que yo me he quedado con una hembra, pues de los cinco vendidos, una hembrita que me he quedado yo son seis. Pues estos perros tienen un temperamento. Claro, esos perros son para cualquiera de estos aficionados que les gusta llevar el, per... el perro al parque y luego llevarlo de paseo por ahí, que el perro pues, sea pues, cariñoso con todo el mundo, pues yo pienso que no es el perro. Todas las camadas no salen igual, depende de los machos y de las hembras que utilicen. ¿no? Pero claro, como yo busco temperamento, busco esa firmeza de carácter. Perros que sean muy resueltos y que, que desarrollen cierta actividad, que no sean perros como alfombras, que se quedan dormidos ahí. Y bueno, ese no es el perro de presa canario tampoco. Pero de presa canario tiene que ser tranquilo, pero, pero tiene que estar en todas. Y tiene que estar observando el ganado cuando estaba el ganado y tiene que servir para la caza del jabalí y para el ataque y con otro perro lo mismo eso de que están los perros ahí como yo veo en algunos vídeos hay un señor de norteamérica bueno estos tienen el concepto totalmente cambiado o sea no, no saben lo que es un perro de presionario entonces quieren un tipo de perro de esos doguitos que se vuelen todos el trasero y pueden estar juntos ahí seis o siete hembras pues, pues mis perros no, ni mis perras tampoco. ¿Eh? Es raro que dos perras mías puedan convivir juntas, raro, y en la hora de la comida no hablemos. ¿Eh? Ahora estamos haciendo unas reformas y unas mejoras en el criadero porque cada X años hay que hacer mejoras y hay que... En fin, porque uno considera oportuno que hace falta hacer algo en el criadero. Y ahora estamos haciendo ahí, pues en los echaderos, un piso especial y en fin... Pues ahora mismo tengo yo perras, junto con una perra con un macho, una, otro, otra perra con otro macho. Y sí se conocen, pero amigo, cuando yo les doy de comer me tengo que poner en medio, una por fuera y la otra por dentro. Y, y, y además estar muy atento porque como me despiste, tanto la perra va por el perro o el perro por la perra. Entonces, claro, eh, mis perros son perros la mayoría, la mayoría de ellos son perros temperamentales y eso es lo que yo busco eso es mi deseo y eso es lo que intento que se vaya fijando generación tras generación en mis perros ¿no? entonces a lo que iba también es que me parece que es importante comentarlo y es que hoy en día, porque eso lo hablamos constantemente amigos míos, algunos que vienen por aquí, otros se comunican conmigo por teléfono y hablamos de estos temas, hoy en día cruzar es un error desde mi punto de vista. Al margen de lo que yo dije del perro, majorero, del perro de ganado majorero, pues eh, hoy en día hay muchos perros. ya en, en la época de los cruces para sacar presa canario, me, desde mi punto de vista eso está superado, o tiene que estar superado. Tiene que estar superado ya, porque yo para qué quiero cruzar un perro, supongamos yo no soy Manuel Curto, sino soy un ciudadano cualquiera que tiene presas. Y digo, ah, pues mira, pues voy a meterle a la base. O le voy a meter un Bullmastiff. O le voy a meter, yo qué sé, un cane corso Que a mí no se me ocurriría, pero vamos, ni loco, ¿eh? Pues porque está totalmente fuera de nuestro perro. En, tu, en su psique, en su morfología, no tiene nada que ver. Nada. Que ellos sigan haciendo cruces que lo siguen haciendo. Pero yo pienso que en el perro de presa canario no hay que caer en ese error. Hay muchos perros, hay que buscar, pero que sean presas, que ya, que han superado, o sea, que ya se ha ido superando eh, esa, esa, esa dinámica de estar cruzando para sacar presa, para conseguir este tipo de cabeza, el pecho, el temperamento, la boca, todo eso ya está en los perros de presa. Ahora mismo yo pienso que no vale la pena, eh, sería un error, yo no lo haría. Yo no metería ahora mismo un perro de pura raza o de raza pura en mis perros. Soy muy consciente de que cuando yo utilizo un perro de fuera del criadero, eh, que eso viene de lo que viene. Pero cuidado, que quede atrás en el tiempo, en las generaciones. Busco origen. Cuanto más antiguo, mejor. No llegar al principio tampoco. No, no, no. Que esté más elaborado el perro. Tanto el semental que vaya a utilizar como la hembra que vaya a utilizar. Que siempre hace falta, de vez en cuando, renovar algo. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo nueve sementales. Con eso yo me apaño durante años. Voy haciendo mis combinaciones. Pero son presas. Son presas canarios no es un producto de cruce en primera no, no no no no, son presas canarios y entonces unos tendrán los cruces iniciales más atrás y otros menos pero son presas y si yo ahora mismo tuviera que buscar un presa que no me hace falta porque con nueve sementales yo ahora me apaño sobradamente tengo tres hermanos de una camada que ya tienen tres años ahora. Dos de otra camada que tienen también tres años. Y luego tengo otros de otras camadas y que se tocan a lo mejor por un lado o por el otro, pero en fin, que no caer mucho en la endogamia cerrada. Y yo no suelo hacer, lo he probado, pero no suelo hacer el cruce endogámico de padre con hija o hijo con madre. No, me abro, luego vuelvo a cerrar un poquito para ir homogenizando porque si no, no llegamos nunca a la raza. Yo recuerdo aquello del caballo español que se empieza a crear en tiempos de Felipe II, caballo barroco que se le llamaba, para el rey, para los príncipes, para la realeza europea, eh, y en el, anca, en el anca derecha ponía eh, R.E., Reino de España. Toda la alta aristocracia europea en aquella época tenían caballos de en los tiempos de Felipe II y posteriormente del Reino de España, de la yeguadas de la monarquía. ¿no? Porque claro, en aquella época el, el Reino de España era el más importante de Europa, hay mucha gente que no lo sabe, pero en tiempos de Carlos V eh, y de Felipe II, el hijo, y posteriormente eh, y antes, el Reino de España era el más importante de Europa, sin duda alguna, para el que sepa, sepa algo de historia sabe que estoy ajustándome a la realidad. ¿no? Entonces todos los reinos europeos tenían caballos que eran regalos que se hacían, que hacía el rey de España a esos otros monarcas de Europa, y eso era pues una llave para abrir simpatías, para mantener siempre una buena relación, los regalos entre, entre personas e incluso entre nosotros, pues es una forma de fomentar el, la amistad, que es muy importante y tal. Bueno, pues en aquella época era eso. Entonces, en esos libros que yo he leído de Juan Carlos Altamirano, que me he referido algunas veces con él, que a mí me ha servido mucho el tema caballar, y leer a Juan Carlos Altamirano y otros otros textos de otros autores, pero sobre todo de Juan Carlos Altamirano. Eh, pues dice que el caballo español, eh, hay la raza hay que hacerla desde dentro, ejemplares de dentro. Y para eso fundamental es la endogamia. Pero cuidado, la endogamia no la puede practicar cualquiera. ¿eh? Hay que buscar perros fuera si no los tiene uno en la casa. Y ahora mismo tengo una un abanico para trabajar durante tiempo para trabajar durante años lo cual no quiere decir que yo en un momento determinado diga, pues voy a conseguir un macho que es el raceador las hembras yo las voy dejando pero si hay que echar mano de un macho pues, pues lo buscaré aquí en Canarias, por supuesto eh, yo normalmente los he buscado en Gran Canaria en Tenerife pues he comprado, pero que no eran de mi línea Bento no era de mi línea que yo sepa ¿Eh? Chía sí que le llamábamos Chía, esa era una nieta de Chío con algo de Gran Canaria pero hace ya de eso muchas generaciones y eso está metido en los perros míos pero que mis perros son perros de presa ¿Eh? unos me gustan más, otros me gustan menos pero todos a la hora de ir uniendo a machos con hembras todos cumplen muy bien su función y yo intento eh, combinar este macho con aquella hembra según las características del macho y de la hembra, eh, conozco la genealogía y yo sé lo que busco, ¿no? Y a veces me funciona, la mayor parte ya tengo mucha experiencia y sé lo, la genética que estoy trabajando. Y, y no me suelo equivocar, no me suelo equivocar, me suele funcionar bien. Eh, y cuando no me funciona, pues nada, pues no repito ese cruce, voy a otra cosa, otra cosa que quería aclarar. Ahora que podemos ver muchos estudios genéticos, no tiene uno más que entrar en Internet, y hay muchas personas que se hacen un estudio genético, sobre todo en los países nuevos, Hispanoamérica, por ejemplo, que allí ha habido una amalgama de cruces enorme, ¿no? Todos esos países, desde que llega Cristóbal Colón, eh, y luego siguen... Eh, y hay muchas personas que piensan que allí, bueno, la avalancha de españoles fue enorme, no, no, no, no no, no, allí los conquistadores en México y en todos esos países en Perú y todo eso la conquista los cabezas de conquista con la mentalidad o, eh, europea eran los españoles pero realmente el fuerz, el, el, el, el, el, el, el, el número de guerreros eh, eh, eran autóctonos de allí cuando culpan a los españoles de que llegaron allí, no, no, no, no, Hernán Cortés llegó allí a lo que hoy conocemos como México, que entonces no era México. ¿Eh? Ahí. Entonces este señor lo que hizo fue ganarse la simpatía de las tribus que eran masacradas por los imperialistas aquí, allí, que eran otros indios, que habían llegado de fuera y que crearon su imperio allí, los aztecas por ejemplo que se, se nutrían la base de mucha carne de los, de los otros, de los humanos, pero de otras tribus. ¿eh? Entonces, allí la mayor parte de la población eran indios. Eh, y los jefes eran, pero no todos, porque muchos eran jefes indios, que se hicieron católicos y servían a un, a un, a un planteamiento de nación nuevo que lo estaban aprendiendo en el día a día de los españoles, que no era impuesto. Muchos, muchos de los, de los, de los que estaban en contra de los que acababan de, de llegar de fuera, pero estaban guerreando con las otras tribus. Eran cientos de miles los españoles. Este Hernán Cortés entró allí con 500 con 500 soldados, imagínense ustedes si los demás se rebelan, pero claro, tuvo la habilidad Hernán Cortés y los que le ayudaban de captarse el favor de los otros para que lucharan en contra de los aztecas, lo mismo pasó con los incas en, en Perú y todo eso. Bien, entonces, eh, a lo que iba es lo de la genética, de la genética, eh, si, si trabajamos con, con distintos ejemplares pero que se toquen, eh, que se toquen, eh, no llegaremos a la, a la homogeneización, pero no, no incurrir en el error de, de la endogamia cerrada, muy cerrada. ¿Pueden casarse entre primos? Sí, por supuesto. Eso se ha hecho en todos los pueblos, las monarquías. En América, en todos los pueblos. Es más. La monarquía, no se, la monarquía de aquel entonces no se casaba. Incluso yo estaba leyendo otro día o viendo algún vídeo que hablaban otro idioma. Que el, el común de los de los indios no, no hablaba ni entendía. Y no se casaban con, con la gente, de sino se casaban entre ellos, muchos, entre hermanos. Lo mismo que hacían los egipcios. Pero eso era bueno, también se hizo en Europa. No se llegaba tanto porque la iglesia no lo permitía. Y hacía falta una bula papal y tal y que cual. Pero no hermanos, no padre e hija, no hijo y madre, aunque hubiera incesto alguna que otra vez, ¿no? Entonces, porque todo eso pues era muy sabio, era para evitar la degeneración. Bueno, pues en el perro de presa canario hay que trabajar con perros de presa canarios. Y llamarle perro de presa canario. No salirse de eso mi punto de vista es ese. Y yo lo voy llevando a eso a rajatabla. Y cuando tengo que buscar algo, pues hasta ahora, pues alguna cosa de aquí, pero que no, no se remontaba a los perros míos, de los inicios. Y en Gran Canaria, pues alguno se tocaba con los míos, pero poco. ¿Eh? Y a veces, nada, no se tocaba nada con mis perros. Y eso me ha ido funcionando bien. Entonces... Eh, lo que dice aquello de los caballos españoles, la raza se hace desde dentro, que es lo que yo le dije, y las mejoras desde dentro, y fijar el tipo desde dentro, utilizando esos caballos, que en su origen eran divis, distintos tipos de caballos, pero que cuanto más tuvieran en común mejor. Pues ahora mismo, en el perro de presa canario, tanto en Canarias como fuera de Canarias, yo pienso que lo mejor es trabajar entre presas canarios. No llamarles presas canarios, pero que realmente en un porcentaje altísimo no lo son. Yo estaba viendo ayer, por ejemplo, no voy a decir quién, en Estados Unidos en inglés. Entonces yo lo estuve viendo, yo no entiendo muy bien el inglés, pero cuando vino Manuel Curto Jr. y le dije, mira, he estado viendo este vídeo y he visto alguno más y que están presentando un perro y allí, bueno, pues unos primeros planos con un vídeo y... O sea perfectamente grabado y tal pero eso no es un perro de presa canario y está hablando constantemente del perro de presa canario del origen de presa canario hablando de canarias pero si eso no es un perro de presa canario eso es un mestizo de cane corso se le nota eso mismo se hizo por allá por Rumanía también dice no, que aquel perro negro que tenía algo de los perros de Manuel Curto perdona usted Aquel perro, no digo que no tuviera algo que llevaron de aquí de Canarias, pero negro en aquellas fechas de Canecorso. Con presa canario o con lo que quiera que fuera. Y eso lo presentaban a bombo y platillo. Intentaron comprar perros de los míos. Se dirigieron a nosotros en varias ocasiones. Y yo en ningún momento los atendí. Porque me di cuenta que la idea con la que ellos trabajaban no era en defensa del perro de presa canario, sino utilizar el perro de presa canario para ganar dinero. Y además dinero fácil. Y esos vídeos que se veían con ese perro negro, con los dientes ahí, con la boca, unas, unas fotografías así como muy muy impactantes, que a mí eso me daba de cara, ¿no? porque aquello es horroroso, eso no es forma de presentar perros, eso es típico de personas que intentan impactar y llamar la atención de los que no saben, y, entonces, y que tienen una mente muy simple, y entonces dicen, eso es lo que quiero yo, pues mire, pues yo eso es lo que yo no quiero, porque eso no es un perro de presa canario, lo he dicho muchas veces, llevo años escribiendo sobre eso y ahora lo digo en los vídeos también eso es lo que yo llamo pseudo perezas canarios yo cojo un pastor alemán de línea de trabajo que son los que a mí me gustan y me lo traigo aquí yo cojo y le pongo otra cosa y lo sigo vendiendo como pastor alemán ¿eso es un pastor alemán? no yo compro un rottweiler lo cruzo, como se ha hecho en la península con los de los alanos eh, españoles los nuevos alanos ha habido quien lo ha hecho, lo sé y además no, no lo han disimulado muy bien porque yo he visto algún alano de esos que presentan que yo no digo que funcione o no a la hora de, de hacer presa en alguna res o en la caza del jabalí no, no, yo no estoy metiendo en eso estoy hablando de si es o no es un si es un rottweiler y lo cruzan con uno de esos que llaman alano no es un rottweiler y si el alano suponemos que es una raza si lo cruzan con Rottweiler, el producto tampoco es una lana. Así de simple. Pues si fuera de, España, de Canarias se cruza, que lo he visto yo, le han metido American Pitbull, he estado viendo yo un vídeo ahí de un señor en Brasil, venga a hablar de tal y cual, y mi hijo me ha dicho de dónde, él tiene perros este señor, que sale constantemente con unos vídeos, el afán de vender, pero realmente le interesa el perro de Presa Canaria, no. todo lo que habla, todo lo que largan por esa boquita, es la única finalidad es ganar dinero. Que todos tenemos derecho a ganarnos la vida. Con los caballos, con los perros, cultivando lechugas o champiñones, o fruta, ciruelas, lo que sea. O piña americana. Pero cuando nosotros nos comportamos de esta manera, le estamos mintiendo al Señor o a, o a los señores, o señoras, que vayan a comprar un perro de su criadero. Eso no son presas canarios. Es que el perro de presa canario es un producto de cruces. Pues para eso los hago yo también, pero llámele usted de otra manera. Como le dije yo a esos dos jóvenes de Madrid. Y que no se ofendan por eso. Y si se ofendan es su problema, no el mío. Yo abundo mucho sobre este tema. Los pseudopresas canarios no son presas canarios, señores. Y esos cruces se han hecho sobre todo en América. Del norte al sur. O sea, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. ¿Que lo han hecho todos? No. Yo no he dicho que sea así, que hayan sido todos. Eh, pero que sí que son muchos. ¿eh? No todos, pero sí muchos. Que cogen... ¡Pam! Dice, no, yo consigo esto con, cruzándolo así. ¿Y le llamo presa canario? No. Oiga, usted llámele de otra manera. Un bandoc. Estaba viendo también bandoc, que por cierto, el bandoc, pues está por lo que me parece a mí, no lo sé, igual estoy equivocado, está como abandonado, ¿no? Eh, parece que es que ya eh, el mundo lo ocupa el presa canario. No tiene por qué. Se pueden sacar bandoc en Estados Unidos, en Canarias, pero llámenle bandoc. Usted coge una mastina napolitana con un American Pitbull o una mastina inglesa y usted cría. Y el producto lo cruza con otros que tienen el mismo cruce. Entonces usted lo sigue cruzando y va sacando raza. Claro que eso lleva mucho tiempo. Inversión, instalaciones. Eso de que tengo yo dos perritas y me pongo a criar y quiero ir a hacer raza, ¿usted no va a poder hacer raza? No. Si usted coge perros elaborados ya, sí. Su contribución puede ser importante, pero a la hora de crear raza es muy complicado. Hay que tener unas instalaciones, y eso lo hemos visto aquí en Canarias. Yo me puedo permitir el lujo y mañana puedo ampliar perreras, y puedo tener 40 perras y empezar a hacer cruces de aquí para allá, todos muy estudiados. Eso no es una granja de perros. No, no, no, no. Es un criadero canino profesional que está creando raza buscando un determinado fin repito centrarnos en el presa canario no metamos otras cosas porque no tiene sentido porque es volver sobre lo mismo y venga a pasar generaciones seleccionando no busquemos dentro de lo, que, de lo mejor que se encuentre por ahí que lo hay, hay bueno y no te digo en Estados Unidos y en Europa y luego dentro de lo que hay ahí Busca lo que realmente más les guste, lo que más se ajuste a lo que dice el estándar. ¿Qué dice el estándar? Tiene que ser un perro funcional, tiene que ser un perro sano. Tiene que cumplir una función. ¿Cuál? La guardia y la defensa. Bien. Otra cuestión. Yo he estado viendo... Eh, no lo voy a mencionar porque sería darle fama o nombre, no lo voy a mencionar he visto que en Europa y no solamente en Europa también en Estados Unidos, alguno que cogen y dicen presa canario que podrá tener de presa canario que han ido de aquí vale entonces en Europa por ejemplo trabajan un perro tipo presa, le llamo yo, muy agalgado, del abdomen bastante recogido, ¿eh? fibrosos, bien, muy ágiles, pero eso ¿es el perro de presa canario? Ataques lanzados, eh, que soportando castigo con botes de plástico y haciendo no sé cuántas cosas, eso me parece muy bien, muy bien, muy bien pero eso se sale del presa canario y este amigo que estuvo aquí el otro día que me estuvo comentando el tema de los jueces de lo que ha estado pasando durante décadas aquí en Canarias eh, con, ya los he mencionado, no voy a repetirlo ¿no? eh, dice que conoce a este señor lo ha tratado porque este señor viene por Canarias se ha llevado perros de la línea de los míos no de mi criadero que no lo he querido recibir yo no le he vendido nada como un par de señores que vinieron de, de Estados Unidos, no lo recibí Valeria, mi ex, los atendió y le dije no, no, yo no, yo no le voy a vender nada otra persona diría, no, no, oiga si traen dólares en el bolsillo que pasen por aquí para adentro y que compren y eso no ha terminado y el otro, pues lo mismo, que vengan por aquí, que compren. Pero yo no les vendo. Porque para comer tengo. Entonces yo le vendo a quien a mí me parece. ¿Verdad que a mí me eligen como criador? ¿Algunos? ¿Muchos? Pues yo puedo elegir también cliente. Entonces cuando yo veo que se desvían de tal manera que ya se salen del presa canario, que yo no digo que no lo hagan, que sigan su, su línea. Me parece muy bien, pero yo me quiero mantener en la medida de mis posibilidades, ¿eh? en la medida que mi, mis, mis, mis luces me den a entender, seguir en esa línea de presa canario. Un perro que tenga agilidad, que pueda correr, que pueda ir a un jabalí, pero que no sea un galgo, que no sea un mestizo de American Pitbull, por ejemplo. Y este amigo me decía, no, es que a este hombre que le, tiene muy buena relación con él, por lo que me estaba comentando, ¿no? A él lo que le gustan los perros tipo Terrier. Vale, pues muy bien, pues a mí no. Y claro, el perro que yo le he estado viendo, que no es el único, que probablemente tenga de mis perros, casi seguro. Y este señor elogia a mis perros. Dice que de Canarias los únicos que realmente le, le interesan, ¿no? Vale. Pero también ha llevado algo de la península. Producto de cruces, que eso no tiene nada que ver con el y él lo mete allí, y además lo mete todo en el mismo paquete. Pero eso es una idea de Rudolf Severin, el alemán que vino por aquí, que yo lo he mencionado alguna vez, que Manuel Sartimor me llamó desde Madrid para decirme, mira Manuel, que aquí tengo un amigo alemán, Rudolf Severin, y quiere ir por Canarias y claro, a ver si tú lo recibirías. Y dice, sí, sí, que venga por aquí. Y yo lo, lo llevé para acá y para allá y vio mis perros, estuvimos charlando y tengo algún, algún vídeo incluso. Vino dos o tres veces aquí a visitarme y a ver perros y después ya le perdí la pista. No sé si vive, si no vi, o vivió, digo si vive, si no vive, eh, no sé lo que ha sido de él. Bien. Pero esa idea, de que esa idea se la metió Manuel timón de que el, el alano español, el presa canario y todos esos perros son lo mismo, el origen es el mismo. Y entonces eso llegó a Alemania de mano de, o de la boca de Rudolf Severin. Pero eso no es así, están equivocados. Rudolf Severin no tenía ni idea. Manuel San Simón tampoco. Carlos Conter Alejandre tampoco. Esto venía con una idea pre preconcebida. Alano español. Pues mire, perdone usted, no. Y yo me imagino que Manuel Simón cuando se fue de aquí, se fue con la convicción de que venía equivocado. Y Carlos Contera Alejandre me imagino que se habrá. Y si han visto mis vídeos o leyeron mi libro, se habrán dado cuenta de que el perro de presa canario moderno. Nada tiene que ver con todo aquello. El perro de presa canario moderno es producto de los cruces que yo he venido, denun no denunciando, vamos a ver, eh, relatando. He dicho, mira, esto viene de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y hoy he cruzado con esto, con esto, y, con lo, y cuando no he querido, pues me lo he callado y asunto terminado. Pero que no es aquello, no es el alano español. Que si tuviéramos alano español, alano, ¿eh? Alano español, pues oye, yo feliz. Y si hubiera perro de toro español, yo feliz. ¿eh? Señal de que no se han extinguido. Porque en la península había distintos tipos de perros muy distintos entre ellos que cumplían las mismas funciones en la mayor parte de esos perros pero no todos y en aquella época también hacían sus cruces le ponían un galgo español a un perro de presa o a un perro alano incluso yo leí en algún momento que si el alano era producto de galgo con perro de presa, bueno, no sabemos los que viven hoy tampoco saben tampoco saben no saben más que yo ¿Esas personas que tienen mi misma edad o menos edad, que han estado metidos, como Manuel San Simón, Carlos Conter Alejandre, Carlos Alamedero, ¿saben más que yo de esas razas? No. Porque no las han vivido, yo tampoco. Se refieren a documentos. Yo tengo aquí un libro sobre el alano, el alano español un libro que se escribió hace unas dos décadas o tres, pero realmente eso que dicen en ese libro es el alano español, no. En ese libro el señor que lo escribió comete el mismo error que quisieron, bueno, que cometieron aquí, pero yo tiré de la manta. Pero ahí en la península nadie ha tirado de la manta y ha dicho, todo eso es mentira. Estos alanos que están sacando no son los alanos de antaño que se están recuperando no ahora, yo no niego ¿eh? de que hayan sacado algún perro que no lo sé yo no he tenido ninguno en mis manos yo no los he visto cazar ¿eh? lo que sí puedo decir es que hay una diversidad de perros tremendas y que a mí me compraron perros de presa para llevárselos para alano ya lo dije más de una ocasión no voy a decir quiénes. tampoco viene a cuento no íbamos a aportar nada. Cada cual puede cruzar con lo que le dé la gana. Lo que yo veo que es un error es hablar de unos perros como si de una raza antigua se tratara cuando no lo es. Y que tiene una serie de cruces que le han metido American Stafford, American Pitbull, este Rottweiler, Presa Canario y otras cosas. Y Boxer. Boxer y boxer, porque en las ganaderías como ya los perros de, de tipo alano ellos habían desaparecido en muchas ganaderías que yo he visitado tenían boxer para el ganado y ese boxer esos boxers se metieron no me quiero meter en el tema del, del alano, pero que algún día hablaremos un poquito más eh, y no con ánimos de, de soliviantar ánimos no, no, no yo no voy a cometer el error que cometió Manuel Martín Betancourt, que el otro día me encontré en una revista, que le salen al paso un señor Jaren, Jaren, Nebot, Jaren o algo así. Bueno, pues que yo no sé quién es, no lo he visto en mi vida, que yo sepa, yo no lo conozco. Pero sí que leí el escrito que le puso justamente a Manuel Martín Betancourt por pasarse listo. Se las quería dar de entendido, pero si usted dice perros no tiene idea, no ha tenido nunca idea, ha leído dos cositas y ya piensa que sabe. Y se la ha tenido que envainar y callarse la boca. Porque no ha hecho más que el ridículo. Y no ha cometido más que errores. Bien. Pues entonces, eh, esos, esos, por ejemplo, el, el, yo tengo una revista aquí, de un de, hay un trabajo del, del perro de las encartaciones, escrito por un joven veterinario, y ahora no será tan joven, pero bueno, cuando hizo ese trabajo, que me mandó a mí esa revista me la mandó él y estuvimos hablando de, del perro de las encartaciones y tal y cual y eso qué tiene que ver con los alanos que están presentando nacieron en Asturias, empezaron en Asturias, luego lo, el, el Navarro, luego no sé qué bien todo eso no tiene nada que ver con los alanos antiguos que se ve alguno en el libro este que digo yo de un señor asturiano que publicó el libro que ahora para no levantarme y cortar la, la sesión, pues lo dejo, no hace falta ponerlo. Eh, esos, allí pone alguna fotografía que ya conocíamos, que eso viene de hace muchos años. Eh, pues eso no tiene nada que ver con los perros, porque eso hace de muchos años. Este señor ni había nacido. Él no supo lo que era un. Y luego aparece él, o su hijo, con unos perritos y esos de recuperación. son nada. son nada que más quisiéramos que estuvieran los perros de toro antiguos, los alanos, y saber qué diferencia había entre unos y otros, y el Cadebou, el perro de presa mallorquín, que por cierto, en una revista de Carlos Salas, yo pienso que fue un error, que se les coló, y no fue hecho voluntariamente o, o inconscientemente, por ignorancia, y allí se ve en el podio los ganadores, y aparecen tres perros, uno un Cadebou, y digo, Manuel, llamé a mi hijo y digo, mira tú, aquí viene Cadebou, pero de presa mallorquín, pero eso es un presa canario, leonado, a no ser, a no ser, que ese perro se presentara como Cadebou, que no me extrañaría, porque de aquí llevaron, del grupo de los enanos seguramente que llevaron más, ¿eh? pero bueno, del grupo de los enanos. Y yo vendí a Palma de Mallorca y a Ibiza hace muchos años presas canarios. ¿Y quién dice que no se utilizaron para sacar Cadebow cuando no había Cadebow? Porque hay alguna fotografía de Cadebow, de los que ya no existen, ¿eh? que ese sí es lo que nosotros entendemos como Cadebow, pero lo que hay ahora... Vamos, seamos claros, seamos honrados, eso es mentira. Entonces, volviendo atrás, eh, con respecto a, a los, a los Boerboel, no. Yo pienso que no, que se hizo un cruce, yo me hubiese enterado, y se notaría, cuando yo voy a ver perros, a mí no se me escapan, los cruces de bulldog, digo de boxer, perdón, de, de Bullmastiff, en primera generación, yo lo veo enseguida porque cantan. Y los que tienen dogua alemán muy cerca cantan. Yo recuerdo un señor de Gran Canaria que lo fui a visitar con Clemente Reyes y con Sergio eh, Coello Ojeda, el veterinario, el que tenía el oso, que tiene descendientes de oso. ¿Eh? Y de caso, el negro. Pues cuando estuvimos allí, en un momentito que el señor que los tenía, bueno, muy tercermundista, eh, aquello daba pena, pero bueno, cada cual tiene la mentalidad que tiene. Entonces allí había una perra con cachorritos, una perra tipo presa, y tenía cachorros negros. Y a mí me dijo, me dijeron, Dice, esos cachorros, en lo que el otro fue allá, no sé qué, esos cachorros son hijos de un gran danés negro. Bueno, estoy hablando de hace, pues, yo qué sé, 20 años, 15, 15 años quizá. Bien, bueno, cada cual cruce como sí. quiere. Querían sacar negro, pues muy bien, pues le pusieron. Y por cierto, allí había una bull bullmastiff espectacular. Allí encerrada en una jaula que parecía un conejo encerrado en una jaula. Y allí tenía la bullmasta y dice, no, esta me la regalaron eh, porque no la podían tener. No, no. A mí, o sea, eso no cuela. Eso estaba ahí para sacar presa. ¿Que yo tengo algo en contra? No, no, no, no, no. Simplemente digo lo que yo he visto. ¿Eh? Lo mismo cuando yo he ido a otro sitio y he visto que ya hablaremos de la persona. Eh, un mastín napolitano, que me llevaron a verlo. Digo, y ahora están metiendo el mastín napolitano, le dije yo al dueño. Luego con los años le pregunté, oye, ¿qué pasó con aquel mastín napolitano? Y dice, no, no, no, criamos con él. Eh, al principio estaba muy ilusionado, no sé de dónde lo había sacado, alguno que se lo regaló. Y estaba ilusionadísimo con el mastín napolitano para sacar perro de presa y tal y que igual Pero con los años le pregunté y dice no, aquel perro no valía para nada, no sé qué, no sé cuándo tal. Que lo, lo quito no criaron con él. Es que a estas alturas, incluso hace 7 u 8 años, no hacía falta ya. Porque hay perros. Busquemos los perros, donde quiera que estén. Y hay. Y también compremos perros. Porque oso de Iremacurto... Sergio Coelho Ojeda me lo compró, se gastó el dinero, yo no se lo regalé, yo ni conocía a Sergio. Me llamó por teléfono, tenía una camada y no sé si tuvo que esperar o no, no me acuerdo, y bueno, se llevó ese cachorro que a mí me causaba muy buena impresión y no me equivoqué. Después de eso, a sus manos han ido a parar perros míos, y no tuvimos la misma fortuna que con oso. Pero toda mi buena voluntad era que se llevara algo bueno. Incluso alguno regalado. Bueno, pero no funcionó no, no sé el, el último macho que se llevó. No sé en qué quedó. Hace tiempo que no tengo relación con él. Pero, pero bueno, que hay perros. Allí hay descendientes de caso. El negro, que por eso está otra vez tan están de actualidad a los negros allá, básicamente por el caso, eh, crías que sacó eh, Sergio y alguien más me imagino, no me parece que con inseminación porque el perro ya cuando yo lo regalé tenía 10 años y luego ese perro pues fue a parar a manos de Roberto y de Roberto de aquí, eh, de, de, de Candelaria y de Candelaria se fue para Gran Canaria porque aquí no se les ocurrió hacer inseminación Llegó a Gran Canaria, pum, rápido, inseminación, hicieron extracción de semen y, y, e inseminaron dos o tres perras y allí sacaron perros negros, eh, caso era un perro extraordinario, eh, como perro de presa, el prototipo racial desde mi punto de vista era muy bueno, direma curto, lo mismo, pero ¿qué pasa? Pues que en Gran Canaria eh, sacaron cría con oso de curto, pero realmente... Eh, tenía pues la gente que le hacía ascos o sea, gente que tiene los perros impresentables y Solo porque, probablemente, porque era de Sergio o porque venía de Manuel curto Porque yo tengo amigos y enemigos, tengo partidarios y otros que no, como todo el mundo. Entonces, con esto de los perros hay, hay muchas, muchas inquinas, hay muchas envidias, y hay muchos rechazos, y hay muchas... En fin, y entonces, pero eso pasa en todos lados, ¿eh? no solamente en Canarias. Eso pasa en América, eso pasa en Europa, en cualquier país. ¿eh? Pero aquí quizá más porque dice aquello, pueblo chico, infierno grande, pues bueno, pues esto, eh, no, fulanito tiene esto, pues no, pues no, sé qué, pues no sé qué, pero luego intentan sacar perros de esos, a la primera de cambio ya están sacando perros de esos, buscando a ver el origen eh, para criar, y bueno, yo pienso que lo mejor sería que no hubiera esas rencillas, esas historias, y que fueran de cara, bueno, no mira, quiero comprar un perro, lo que yo no puedo hacer, Manuel Curto, gracia, profesional del perro, yo no puedo coger y estar regalando, aunque a mí me regalen alguna cosita, para que yo a ver si me despacho y, y con un perrito y se los doy, ¿no? No, oiga, imagínense que yo crío caballos, o vacas, ¿yo voy a estar regalando a mi trabajo? No, yo vivo de eso. No, no. ahora un particular que coge y le regala a un amigo que quiere que sea un cachorro o, o, o, o regala la camada completa y se queda con uno bueno, sí, vale, muy bien pero yo no, ningún criador yo le podré regalar un perro en según qué circunstancias a una determinada persona que lo he hecho ¿Eh? y perros muy buenos se lo he regalado, pues bueno, con la finalidad esa, pues toma un perro pero yo no puedo estar regalando perros yo conozco mucha gente y por aquí se dejan caer personas que están, no, compren perros, compren. Porque yo digo, yo me debo al que me compra perros, al que al potencial comprador. ¿Eh? A los que no me van a comprar nunca un perro, yo no me debo a ellos. Yo los puedo atender, si me apetece, y si no, no. Pero yo sé quién me va a comprar, de aquí... Yo de aquí sé, el otro día vendió Manuel un cachorrito a un joven que no tiene nada que ver. Se gastó el dinero, compró el perro y se lo llevó. Precioso. De una camada de cuatro, cuatro supervivientes. Bueno, pues también eh, de, de fuera sí compran. Pero aquí la mayor parte de la gente no compra un cachorro para mejorar la línea que él tiene. Línea o no línea. No, están esperando a ver si fulanito le pasa a un perro... La, y eso pasa con el perro de ganado majorero. yo me voy a emplear a fondo, no con muchos perros, pero me voy a emplear a fondo otra vez con el perro de ganado majorero. A ver si lo logro. A ver si en la tercera o cuarta generación. Pero yo me voy a llenar de perros de esos, no. Ahora, cuando yo tenga una selección de perros de ganado majoreros y me decida ya a vender, yo no voy a regalar perros. Y voy a procurar venderlos, lo mismo que hacemos con los perros de presa, al mejor precio posible. Porque si no, no nos mantenemos. ¿Quién corre con todos los gastos de mantenimiento, alimentación, veterinarios, radiografías, ¿eh? mi trabajo? Todos los gastos que estamos haciendo de... Ya solamente la amortización del capital invertido, imagínense lo que eso significa. Con los caballos es lo mismo. Hemos hecho un montón de cuadras nuevas, espectaculares, pero ahora, hasta que se amortice el capital invertido, no digamos. Dicen, no, es que los venden no sé cuánto dinero los cachorros. Vi yo ahí unos comentarios que le pusieron a Manuel curto Jr., eh, que cuando decía lo que cobrábamos por los cachorros y tal y cual por los perros de presa, y algunos le han salido picándole la cresta. Bueno, pero vamos a ver, Pónganse ustedes en nuestro pellejo. Y saquen el criadero adelante. Sáquenlo adelante. Saquen raza. Y luego regálenlos. Porque ciertos precios es como si se lo regalaran. A mí me han llegado a decir, mira, eh, si me lo, por 500 euros yo me lo llevo. Ni por 500, ni por 1000, ni por 1500. Y ya vendrá el comprador. Y viene el comprador. Viene. Y a esas personas... Es a las que nos debemos nosotros, al aficionado que se gasta el dinero. Pero es que aquí en Canarias no abunda el comprador. Luego se lo gastarán en lo que sea. Yo recuerdo cuando la moda del Yorsay Terrier, antes de la crisis del perro peligroso, antes de la crisis financiera, 300.000 pesetas cuando estaban las pesetas, en un Yorkshire Terrier que le da un resfriado y adiós 300.000 pesetas. Bueno. Pero si gastaban dinero en un perro canario, no. ¿Cómo es canario? Y como el criador no es canario, pues peor lo tenemos. Entonces, mercado fuera. Y yo hubo mucho tiempo, lo he dicho en más de una ocasión. No vendía aquí en el país para que los del club, o sea, que perros míos no fueran a parar a manos de gente del club que ellos estaban desesperaditos por cruzar con perros míos. Yo no, para afuera. Llamaban empresa canario no, lo tengo vendido. Así me quitaba el, el, la posible compra. Ya vendrá el comprador de fuera. Entonces, unánima adversión por ese motivo, y como yo no soy de Canarias, pero yo digo que soy más canario que muchos canarios, porque la mayor parte de los canarios que viven hoy en día, Llevan menos tiempo en estas islas que yo y que a lo largo de sus vidas harán menos que yo en algo canario y la promoción de lo canario como es el perro de canario. no se limitan a, como, a trabajar en, como por trabajando por cuarta ajena o en su negocio y, y ellos lo otro les importa un pepino van a, a sobrevivir bueno pues me parece muy bien pero que a mí no se me eche en cara que es que yo no soy de, que yo no soy de aquí y alguna vez me, no me lo han dicho en la cara pero se ha hecho el comentario ¿pero qué se ha creído el tío este? está vendiendo nuestro perro y se está lucrando con nuestro perro con su perro no yo empecé a mediados de los 70 que luego fue mucha gente despertando a la afición y ya luego todos eran hijos y nietos de, de perreros viejos eh, tonterías es como si ahora las nuevas generaciones en la península que todos quieren descender de familias que tenían alanos y perros de toro en sus casas. Mentira puñetera. Es una cosa de nuestros días, de pocas décadas para acá. La mayor parte de la gente no tiene ni idea. Hoy mismo me, me han visitado para ver si tenía algún caballo para vender. Uno, el más joven, tiene el libro mío de cuando se publicó. Vale, estuvimos charlando aquí muy amablemente, muy agradable la conversación. Pero claro, lo ignoran todo todo, de los perros canarios, todo, entonces, eh, yo qué sé, eh, hay que invertir en perros, aquí fuera de aquí, y el que invierte dinero significa que tiene interés en sacar la raza adelante, y la raza adelante se saca entre cuantos más conscientes, ¿eh? ¿Eh? y haciendo las cosas bien, entre cuantos más seamos mejor. Pues nada, un cordial saludo de Boerboel, desde mi punto de vista, poca influencia o nada, porque eso no significa nada lo del perro de, de la perra de Sarmiento, eso es una, una gota de agua roja en un río de agua blanca, o incolora. No tiene. Pues nada, pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección, cuídenlo y verán que les hace felices. Muchas gracias.